Hola, amiga amigo, seguramente te has sentido culpable en algún momento en tu vida, gracias a tu ego, tu gran enemigo, y a tener sentimientos emocionales de, de formas negativas, de vibraciones energéticas negativas. Y eso es lo que muchas veces hace que tengas ese gran bloqueo. Hoy te voy a proponer una pequeña meditación para ayudarte a erradicar esa energía que te hace tope contigo mismo, contigo misma. Quiero que te, que te coloques sentado, sentada en una butaca confortable, en un sillón confortable, cocha, eh, si quieres ponerte incienso, una musiquita baja, en definitiva, tengas una buena meditación guiada. Mientras tanto, voy a dejar aquí un poquito la luz que no me gusta. Hay demasiada luz. Con tu permiso. Vale. Vale. Me gusta más así. Me gustaría menos luz, pero si quito, si bajo menos luz, yo creo que ya se va a ser demasiado. Y lo que pretendo tampoco es que estés dilucidando a ver si me puedes ver o no. Bien. Como sabes, el ego es nuestro enemigo. El ego en todos los sentidos. Puesto que detrás de ese ego tenemos miedo, tenemos orgullo y tenemos otros sentimientos, como el que vamos a hablar hoy, que es en concreto el sentimiento de culpa. Como bien sabes, el sentimiento de culpa se debe principalmente a tres grandes errores. El primero es que me creo perfecto. Yo soy lo más, yo lo sé todo. El segundo es que de alguna forma no me perdono a mí mismo. Eh, estoy enfadado conmigo mismo. Mm, no me quiero lo suficiente. Estoy mal conmigo mismo. Y estoy como con la cabeza agacha, como acabas de verme. ¿no? De alguna forma mi energía es esta. Y la tercera es que quieres reparar un daño, quieres reparar un error. Y, y lo, lo peor de todo es que muchas veces es un error del pasado. Es un error que solamente tú tienes la conciencia de que lo has cometido. A lo mejor esa otra persona o esas otras personas ni siquiera se han dado cuenta, ni siquiera se han apercibido, pero tú sientes que sí, que es así. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente. Porque lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente al estar conectados, si la energía es negativa, si estás vibrando negativamente, pues estás eh, bloqueándote, estás como metido en una campana de cristal, pero no para tu protección, sino al contrario. Para que nada te ataque, pero tampoco tú contribuyas en el universo, contribuyas con las personas. Entonces, cierra los ojos momentáneamente, inspira por la nariz, Exhala por la boca, cuatro veces seguidas con tus ojos cerrados, mientras que piensas que estás contigo mismo, que estás con ese ser divino que hay dentro, dentro de ti, el más íntimo, el más individual, el más maravilloso, que ese ser que está dentro de ti está en absoluta conexión con tu corazón. Vuelves a inspirar por la nariz y a exhalar por la boca. Y quiero que mires a ese ser que hay dentro de ti con todo el amor del mundo, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de enjuiciamiento, simplemente amor. Ya está, amor. Inspiras y exhalas por la boca de nuevo. Quiero que sientas en todos los poros de tu cuerpo ese amor que le estás transmitiendo a él, a ese ser interior tuyo. Sí. Ahora pregúntate directamente a ti, a lo que hay dentro de ti, ¿qué quiero reparar del pasado que yo creo, que me equivoqué, que hice daño sin querer o queriendo? Da igual, ¿qué quiero reparar? Voy a inspirar por la boca, soltar el aire. Inspirar por la nariz, soltar el aire por la boca. ¿Por qué me siento tan culpable? ¿Por qué siento que toda esa energía se aloja en alguna parte de mi cuerpo? Y piensa, siente con tus ojos cerrados en qué parte del cuerpo se aloja esa culpa. Y dale una forma, la que tú quieras. Puede estar en el pecho, puede estar en los hombros, puede estar en el cerebro, en la cabeza, en las sienes, o puede estar incluso en la nuca. Da igual donde tú creas que está. Puede estar también en el abdomen y en los órganos genitales, por supuesto que sí. Como si es el tobillo, tú sabes dónde está esa energía. Ponle forma, dale una forma a esa energía. Con ojos cerrados dale una forma y un color, el que tú quieras, el color que tú quieras. Conéctate directamente con tu corazón y siente que la energía de tu corazón es mucho más grande, mucho más grande que esa forma y ese color que tienes en alguna parte de tu cuerpo. Siente como la energía de tu corazón invade de un color, el que tú quieras, a no solo esa zona, sino desde los pies hacia arriba, todo tu cuerpo de esa energía, de ese amor, de ese color. Siente como se va invadiendo todo tu cuerpo de esa energía y de ese color. Siente como ya tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, está de ese color de amor, de esa energía del amor. Y naturalmente no existe ya esa energía, ni ese color que había antes, ni esa dolencia tampoco. Inspira por la nariz, suelta, exhala por la boca y siente el sosiego, la tranquilidad de la reparación. Vuelve a repetirlo, vuelve a ser consciente con tus ojos cerrados de que todo tu cuerpo Está lleno de esa energía que acabas de generar desde tu corazón y que conexiona tu corazón con tu mente y todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo ahora mismo es de un solo color, el que tú has elegido. Ya no existe, ya no existe nada más. Y estás vibrando en ese color, y estás vibrando en esa armonía, y estás vibrando en ese amor. Voy a contar de cinco... A uno. Y progresivamente serás más y más consciente de que todo tu cuerpo ya vibra en amor. Ya no hay bloqueo. No hay porque estás totalmente lleno de energía de amor. Cinco. Siente como todas tus partes bloqueadas están sueltas, están tranquilas, están serenas. 4. Siente como toda la energía fluye desde el corazón hacia abajo, como quien vierte un jarrón de amor sobre una fuente. 3. Siente como tus pies, tus rodillas, tus pantorrillas, tus sexos, abdomen, tus pechos, o tu pecho, tus hombros, todo tu cuerpo se llena. 2. Te sientes sosegado, sosegada, tranquila, feliz y vibras en amor. Y uno, finalmente sientes como de tu cuello para arriba también esa energía, esa vibración, te está llenando de amor, de tranquilidad, de confianza. Y siente como el perdón llega a tu vida, como tú te autoperdonas por aquello, ya no existe. Ese ser divino que hay dentro de ti también se ha diluido en esa energía y se ha diluido en amor. Uno. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Seguidamente, coge tu cuaderno, tu blog, tu diario, y anota cómo te sientes y anota el proceso de lo que acabas de vivir, de lo que acabas de vivenciar. Si quieres, me lo pones en los comentarios. Si quieres, si crees que necesitas más ayuda por alguna razón, yo te espero que tú me escribas, que tú me contactes, porque te voy a hablar de una promoción que te va a dejar loco, loca, no te lo vas a creer. Precisamente esta meditación en cuanto a los bloqueos emocionales y la culpa concretamente, es una promoción muy, muy, muy, pero que muy especial, que no te va a costar nada más que un pequeño detalle. Fíjate lo que te digo. La he hecho especialmente para ti. Pues nada más, espero que hayas disfrutado. Un abrazo y hasta la siguiente.